Eh, temporal que está asociada fuertemente al, al, al espacial, que es justamente en este caso es la imposibilidad de desplazamiento. Eh, la, la otra cuestión es eh, pensar qué va a suceder con nuestras formas de interacción después que, que transitemos este tiempo, que no sabemos cuál va a ser la temporalidad y de nuevo vuelve el tiempo. Me parece que el tiempo eh, nos interpela permanentemente porque eh, el tiempo es algo que no pensamos mientras lo tenemos más o menos controlado, ¿no? Y siempre le echamos la culpa al tiempo. Bueno, hoy no sobra el tiempo y no sabemos qué hacer.